Hola amigas, yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. En el video de hoy les voy a hablar sobre la línea de Diva Curl que acaban, que acaban de salir con la línea de No Poo Decadence y el One Condition Decadence y esta va a ser mi primera reseña en español, así que espero que les guste. También Curl acaba de salir con su nueva línea que se llama Decadence. Divo Curl Decadence. Y está nueva la línea que a lo mejor no lo pueden encontrar en las tiendas donde normalmente compran los productos de Diva Curl. Pero si quieren más información sobre este o este dúo, el Diva Curl No Poo Decadence y el Diva Curl One Condition Decadence, lo pueden encontrar en la página de internet de Diva Curl, que es divacurl.com Y eso lo voy a dejar en la caja de descripción para ustedes que están interesadas en buscar estos productos. Ok, este de aquí es el Diva Curl No Poo, que es verde así, que tiene esta marca. Que toda la gente conoce que es marca de Diva Curl. Y ahora salieron con el Diva Curl No Poo Decadence, que es totalmente diferente. Tiene el color verde, que es conocido de Diva Curl, pero de ahí se cambia de color a turquesa aquí abajo. Y también la capa es, es turquesa. Entonces totalmente diferente así que si están interesadas en comprar esta línea tienen que asegurarse que dice la palabra decadence en la botella antes de hablar sobre eso les quería hablar un poco sobre el tipo de cabello que tengo yo porque yo sé que muchos de ustedes han venido a mi canal de youtube y están nuevas suscriptoras así que no sé si, en, si saben mucho sobre mi cabello tengo el cabello tipo 3 y también tengo el cabello seco especialmente por detrás de mi cabeza y eso quiere decir que mis rizos requieren mucho hidratación. A mí me encantan los productos que tienen hidratación y estos productos usualmente son cremosos. Ahora, tengo el cabello fino. Eso quiere decir que hay probabilidad que cuando yo aplico los productos que son cremosos puede empezar a mi cabello y eso quiere decir que no me va a dar el volumen que yo quiero. También me encanta cuando mi cabello se ve brilloso y por eso es que no me gustan mucho los gels o los gels o los gelatinas o como ¿Lo quieres decir? Los gels contienen mucho alcohol y cuando me lo aplico se me quita el brillo y mi cabello se ve seco. Así que todas las cosas que yo mencioné son razones en por qué yo necesito esa hidratación en los productos que yo uso en mi cabello. El Duo son 100% libres de sulfatos, siliconas y parabenos y eso quiere decir que estos productos son muy buenos especialmente para la gente que tiene el cabello rizado y especialmente si estás en transición. Y estos productos huelen tan rico. Tienen el olor de agua de coco o como de la playa y para mí cada vez que yo me acuerdo de la playa tiene ese sentido de que algo huele a papaya así que para mí estos productos también tienen el olor de papaya pero la gente de DivaCrawl me dicen que no tienen nada de papaya en este producto así que I don't know. También les quería enseñar qué tan cremosos son estos productos. Cuando uso el Curl No Put Decadence, como no contiene nada de sulfatos, no me va a dar esa espuma en mi cabello o en mi cuero cabelludo cuando lo voy lavando. Es como lavar mi cabello con acondicionador. Este champú, que no es champú, me deja el cabello tan hidratado que ya cuando me lo enjuago de mi cabello, no necesito usar tanto acondicionador en mi cabello para que me quede hidratado. Este acondicionador también contiene bastante slip y como les dije en otro video la palabra slip se traduzca a deslizamiento y deslizamiento es lo que le ayuda a desenredar a los nudos y me encanta este acondicionador porque después de lavarme el cabello todavía se sienta muy hidratado. Usualmente después de lavarme el cabello aunque uso una camiseta para secarme el cabello siempre tengo que usar un acondicionador sin enjuague antes de aplicarme los productos para definir a mis rizos y eso le ayuda a mantener el cabello hidratado y brilloso. Pero usando el dúo del Diva Curl Decadence, yo no tengo que usar ningún acondicionador sin enjuague antes de aplicarme los productos porque mi cabello todavía se siente hidratado. Y en esta ocasión me mandaron el Diva Curl Super Cream para probarlo en mi cabello y hoy solo tengo puesto el Diva Curl Super Cream. No sé si lo pueden ver pero mi cabello se sienta tan hidratado, se ve brilloso, mis rizos son definidos y también me dio mucho volumen. Claro, hoy me lavé el cabello usando el Diva Curl No Poo Decadence y el Diva Curl One Condition Decadence y después de salirme de la ducha solo apliqué el Diva Curl Super Cream en mi cabello y... Aquí tienen los resultados. Me quedé impresionada y ojalá que ustedes lo pueden probar. Muchas gracias a Divacurl por haberme dado la oportunidad de probar a estos productos. Al Divacurl No Poo Decadence y el Divacurl One Condition Decadence. Como les dije, me quedé impresionada y enamorada. Si les gustaron este video, por favor, dale hitos arriba y si quieren ver más reseñas sobre los productos para el cabello rizado, por favor, déjenme saber en un comentario abajo cuáles productos quieren ver en este canal de YouTube. Y no se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Y si están aquí, a este canal o a este video, a lo mejor es porque andan buscando información en cómo mantener al cabello rizado saludable. Así que yo pensé que sería mejor de poner todos mis tips en un solo video para traerles los 10 mandamientos del cabello